Estamos de vuelta en Tele 13 para contarles que hoy se firmó un convenio que extiende por cinco años la vigencia de la encuesta Bicentenario. El acuerdo fue renovado entre Canal 13, Adimarc, El Mercurio y la Universidad Católica para asegurar que se siga realizando la prestigiosa encuesta que ya lleva 10 años y que permite tener información sostenida en el tiempo acerca del Estado y la evolución de la sociedad chilena en sus más diversas áreas.